Hola, buenas tardes, saludos a todos. A ver, sois valiosos que nos habéis eh, trasladado vuestros problemas a la hora de compartir con nosotros a través del correo electrónico las fotografías de las tareas de vuestros hijos y os vamos a mostrar cómo hacerlo. Eh, vosotros tenéis ya la foto hecha de la tarea, voy a hacer yo una hora para que veáis. En mi caso, la última fotografía que he hecho aparece abajo a mano izquierda en este circulito, entonces cuando yo toco ahí... Se abre la foto y si vuelvo a tocar me aparecen abajo una serie de opciones. Eh, elegimos la primera de ellas, es una cajita con una flecha para arriba, es el icono que nos dice que podemos enviar ese archivo. Le doy a enviar y eh, se abren varias opciones. En nuestro caso, como queremos mandarlo por correo electrónico, pulsamos Gmail. Hacemos clic ahí, se abre un correo electrónico, la interfaz que ya todos conocéis, eh, ponemos el destinatario para, pues, eh, en mi caso, primer cicloprimaria.gmail.com, eh, ponemos un asunto. Pues tareas mate, por ejemplo, y en el, asunto, en el cuerpo del correo electrónico podemos poner pues, un saludo y aquí te envío las tareas de mi hijo eh, Marcos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Una vez que lo tenemos, arriba a mano derecha aparece una flechita azul que es la de envío. Hacemos clic ahí, enviar y las tareas de, nuestros, de vuestros hijos ya están en nuestro correo electrónico. Espero que os haya servido de ayuda a este vídeo. Muchas gracias.